Yeah, yeah, guava. Ya que guava. Vale, vale, vale. Vos siempre me ves, soy el perro sucio que en tu casa no querés. El negro rastrero al que miedo le tenés. Soy ese kiosquero al que siempre le debes. Pero ya será al revés y vos siempre me ves. Soy ese solete que pisaste la otra vez. La porquería que consumen dos por tres. Soy todo lo malo, pero quiero ser de pez. Pero quiero ser de pez. Alucinando en esta crisis, nothing is easy. Y si la vida me cuesta y es difícil. Y es que a mí me estresa mi pasado. Me pesa lo que he fallado. Pero vivo aunque una vez yo no lo quise. Hice más de lo que pude. Tuve mis actitudes supe diferenciarme de algunos falsos que se ofenden y pretenden que al cruzarlo los salude y yo no mejoré en la mía este es nuestro mambo sin un mango y lleno de alegría yo no sé cuándo, pero espero que algún día pueda amanecer en casa y sentir que existe armonía Quiero una vida live, sin escuchar otras bocas, el volumen high para ver si explota Si plata hay, la cuido que es poca, porque todos ven mis Nike, pero nadie vio las cuotas Ni el sacrificio que hay detrás de todo, ni cómo con mis compañeros vamos codo a codo Algunos que nos ven rapeando dicen ay que bobo ni se imaginan que por este sueño a veces lloro Y yo quiero ver ese rostro identificado Aunque pude ser el monstruo que una vez te haya asustado Y... Mi mayor sueño es ver los sueños de la gente que amo realizado y me ves. Soy el perro sucio que en tu casa no querés. El negro rastrero hay que mi le tenés. Soy ese kiosquero hay que siempre le defes, pero ya será el repes y vos siempre me ves. Soy ese zurete que pisaste la otra vez. Soy la porquería que consumen dos por tres. Soy todo lo malo, pero quiero ser de pez, pero quiero ser de pez y vos siempre me ves. Soy el perro sucio que en tu casa no querés El negro rastrero hay que miedo le tenés Soy ese que os quiero al que siempre le pes Pero ya será al revés si vos siempre me ves Soy ese sonete que pisaste la otra vez Soy la porquería que consumen en dos por tres Soy todo lo malo pero quiero ser de pez Pero quiero ser de pez